aquí Así en el CEF. Así es, estamos ya con el doctor Alberto Calvo, médico cirujano plástico, porque vamos a hablar sobre el tema de las cirugías estéticas, pero sobre todo el tema de hasta adicción que a veces se puede generar en algunas personas. Doctor Calvo, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece este tema? ¿Efectivamente una persona se puede volver adicta de esa de esta situación? Bueno, hay límites, hay límites, eh, digamos, para la sociedad correctos y hay, Cuando se pasan esos límites, ya se exagera. Toda persona cuando se hace un arreglo, se, eh, mejora su, no solo su apariencia, sino mejora su ánimo, mejora su espíritu. Y a veces se quieren hacer otro arreglo y otro arreglo, lo cual es normal y está bien. Sin embargo, cuando esos arreglos son desmedidos y se exageran los cambios en la persona ya se llegan a cosas extremas que, que no es adecuado. Y uh -huh. hay una patología que se llama distrofia corporal, que es la que engloba estas adicciones a la Eso. cirugía plástica. Hacerse adicto a las cirugías, ¿qué daño nos puede hacer también, ¿no? Sí, claro. Bueno, el daño es causado por los excesos. Eh, si el cirujano no comete esos excesos, no va a haber ese daño, a, aun cuando hay pacientes que lo exigen. Pero esos pacientes que lo exigen ya la mayoría de cirujanos lo que hacen es pasarlo, hacer una interconsulta, o sea, consultar a otro médico. Inclusive eh, se puede solicitar el apoyo de un psiquiatra o un psicólogo. Uh -huh. Eso. No Bien, doctor, estamos también, por supuesto, con eh, Juan y Miguel Barbarán, ¿no? que son amigos aquí de la casa también, porque por supuesto ellos también son especialistas en el tema de la moda. En el tema también, por supuesto, de, de dar su opinión sobre cómo puede quedar una persona conocida, ¿no? Del mundo uh -huh. del espectáculo antes y después, ¿no? O incluso hasta de analizar, ¿no? Qué cirugías se han hecho algunos, porque algunos no son una no cirugía, sino un tema de botox o algún retoque externo, por así decirlo, que no se necesita un especialista más allá, ¿no? Y le preguntamos inmediato, ¿no? Eh, Juan y Miguel, bienvenidos, como siempre, aquí al día, encantados de estar con ustedes nuevamente. ¿Y, ¿Y qué le parece en general estos retoques que se hacen los famosos? Por ejemplo, ahora último estábamos viendo lo que se ha hecho Dayanita. ¿Cómo están? Buenos días a toda la teleaudiencia. Desde ya, gracias. Un beso a todos los aparecientes de Lima y Perú, a ustedes divinos. ¿Y qué nos parece? haber recalco y hago hincapié lo que dice el doctor. Es muy, muy, muy cierto. Cuando uno ya llega y uno se hace un arreglito y uno queda bonito, definitivamente alimentas la autoestima, pero cuando ya te vas al exceso... En definitiva, en su mayoría de las clientas que llegan a la peluquería siempre nos, nos preguntan, ¿no? siempre nos, nos piden referencias de qué cirujano es bueno para labios, para glúteos, para pecho, para hacerse un lifting... En verdad, hay muchos cirujanos en Lima, muchos buenos cirujanos, ya, y en su perspectiva nosotros recomendamos lo que nosotros ya conocemos o lo que vemos consecutivamente en nuestras clientas. Particularmente, tenemos muy pocas clientas que son adictas a la cirugía, en su mayoría buscan algo muy natural, y por suerte, los cirujanos que nosotros recomendamos son, eh, siguen al pie de la letra lo que debe ser, ¿no? porque lo que hace el cirujano es, es remodelar el cuerpo de, de su paciente y también quitar lo que esté en exceso del rostro como puede ser la nariz muy grande y a, claro, la que, y hacer los por ejemplo, por ejemplo tenemos a Dayanita yo creo que ella ha quedado muy bien no si podemos analizar los retoques ligeros que ya se ha hecho no en la nariz por ejemplo doctor qué vemos en, en Dayanita ¿Qué, qué se ha hecho en, en, en retoquitos hecho en la cara no en el rostro se ve un rostro agraciado, no es ético hablar de una este, persona en la cual el cirujano no haya participado, uh -huh. Entonces, pero lo que sí podemos apreciar en ella que es un rostro agraciado que ha mejorado con el tiempo. Eso, no, ha, no hay como que excesos, ¿no? No, no hay excesos, así uh -huh. es. Eh, y eso es lo que se busca, el cirujano en el rostro en realidad hay unas constantes matemáticas, e inclusive las personas que dicen cuando piensa alguien y, y ve a alguien guapo o guapa, lo que está uh, eh, es contrastando eso con lo que en su mente lo identifica como guapo, guapa. Uh -huh. Y eso es lo que busca el cirujano. Uh -huh. El cirujano, de acuerdo al rostro del paciente, va a indicar qué también le va una rinoplastía o qué también le va algunos cambios en el rostro. Uh -huh. Uh -huh. Eso es muy importante, ¿no? Lo que usted está señalando. A ver... Y Juan y Miguel, ¿qué le parecen desde su punto de análisis los cambios que se hizo Dayanita? La primera semana, para ser, para ser sincero, me asustó, es verdad, me asustó, pero dada la, dada la, dada la, la foto actual y a mí me parece una, una chica guapa, y a una chica que sobre todo le da una seguridad única a Dayanita, más allá del aprecio que le tenemos, en verdad está... Como tiene que estar. No más Dayanita, por favor. ¿A ti ¿Qué te parece, Miguel? El proceso de feminización facial sí lo está haciendo de manera progresiva y, y, y como, como dice el médico, mis respetos, del doctor. Gracias. Gracias. Eh, realmente se ve una cara mucho más femenina mucho más bonita y desde mi punto de vista creo que no debería, hacer más, no debería hacerse más cositas uh -huh. porque lo que busca ella es verse más mujer, ¿no? más bonita. Claro. Y está siguiendo sí. un buen proceso. Correcto. Vamos a cambiar antes, de persona sí, porque cierto. ellos dijeron algo importante, uh -huh. que al principio se asustaron por el cambio, ¿no? que estaba muy inflamada. Uh -huh. Y eso es lo normal. Al principio, cualquier cirugía de cuerpo o de rostro, eh, queda muy inflamada la persona y los cambios se ven exagerados. ¿Y cuánto dura ese proceso más o menos? El cambio al 90%, que no es el total, más o menos es un mes. ¿Un en un mes, mes se ven ya unos cambios agradables. Ajá. Sí, Hay que esperar un mes. No hay que desesperarse, el paciente tiene que tener presente eso, sea el rostro o sea el cuerpo. Y eso ustedes lógicamente le explican claramente a todos los pacientes, ¿cierto? Es así, pero sin embargo... Eh, como cualquier persona que me ha operado, eh, yo quiero ver el cambio. Claro, además sí. imagino que cada cuerpo también reacciona más o menos sí, sí, algunos un poco menos. Y si hablamos Ahora, de una nariz, demora hasta seis claro. meses Hablando año. por ejemplo sí. de nariz y, y, y de cirugías, Sheila Rojas ha cambiado prácticamente, es otra persona, no la hemos visto. Ella se ha hecho más de un cambio, es más, se hace continuamente cirugías. Alguna vez, no sé si lo dijo en broma o en serio, dijo que el 70% de su cuerpo eran cirugías plásticas. Imagínate, ¿no? Y ahí está, la, la producción ha, ha colocado ahí una comparación, ¿no? De cómo era inicialmente, o cómo fue su aparición inicial, ¿no? Como chica reality claro. prácticamente. Y cómo no luce viene? ahora, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le parece esta, esta, evolu esta evolución, eh, doctor Calvo? Claro, bueno, el, el cambio, si vemos... Independientemente de las dos fotos, eh, si pensamos en la foto del antes y en la foto uh -huh. del después, si la vemos a ella antes era una chica guapa. Sí. sí, claro. Y si la vemos a ella después también es una chica guapa, pero muy cambiada, ¿no? Uh -huh. Y ese ¿Es cambio persona? va a depender de ella, si eh, eh, realmente ya no se parece mucho al antes pero su rostro no está demasiado exagerado. Sigue ¿No le parece una que la nariz guapa. está muy pequeñita? Pero eso de, la, de que sea pequeñito o grande va a depender del gusto ah, okay, de ella claro. y de su cirujano. de Que el cirujano uh -huh. le haya sugerido, tal vez a veces se cometen excesos. ¿no? Uh -huh. Ajá. ¿Pero cuál es la, la recomendación, por ejemplo, en el caso de usted cuando llega una paciente? Lo lógico es que le puedan hacer solo algunos pequeños retoques, pero que no le cambie demasiado digamos, su apariencia inicial, o cómo ve usted el tema? Eh, la nariz, si hablamos específicamente de la nariz, es el centro del rostro. Uh -huh. eh, la nariz modifica bastante el rostro sí. y un rostro que no sea agraciado se convierte en agraciado. Eh, se convierte en alguien muy guapo o muy guapa. Eh, lo que busca el cirujano no, es sí cambiarlo dentro de los parámetros. Por ejemplo, una nariz muy pequeñita no le va a alguien de rostro muy ancho. Uh -huh. Entonces, yeah. eso hay que adecuarlo. Claro. Correcto. ¿Y, ¿Y qué piensan lo, lo, los hermanos Barbarán A ver, sobre ese tema. A mí me encanta, ella es de la Kardashian peruana. O sea, me gusta que se haya cruzado con buenos cirujanos, en verdad. Ya. Yeah. Pero como dice nuestro doctor, un saludo de día. Gracias. Me gusta porque hay dos chicas ahí. A ver, no quiero sonar ni grosero ni, ni, ni malo. Pero ahí estamos hablando de dos personas. Ya veo dos personas diferentes. Sí, claro. Claro. Ya, y hizo, que hizo con, conseguir perfecto. ¿Quiénes somos para, para decirle que no? Total, tenemos a, la, a las hermanas Jenner, ya que ahora claro. es una supermodelo. Y el rostro tiene, tiene todo lo que no tenía antes. Desde mi punto de vista, yo soy pro cirugías, pro remodelaciones en el cuerpo, siempre y cuando no se vea grotesco, siempre y cuando no, no causes un susto a, a la gente que te conoce. ¿Pero el cuerpo y, de Sheila no les parece que ya está como, como mucho? Es, eh, es, el, es, el es, es el prototipo de la chica, la de las chicas a, a, los, a la que, a las al tipo de chicas que ella quiere quizás, ah, okay. o imitar o parecerse. Sí. Como una Lola Bonnie, una cosa así. Eh, sí. Sí. Es excesivo, claro. sí, el glúteo o sea, La sí. de Rey Rabbit, ¿no? Claro, claro. Y en el caso, pues, podríamos decir de Kim kardashian no el glúteo grande que parece que se pone un día a la semana se aburra se pone otro pero como yo digo al menos de la cintura para arriba y el rostro que finalmente uh -huh. es lo que más vende no uh -huh. es, está como vuelvo como vuelvo a recargar lo que dice el doctor del lado combate era una Sheila en sus inicios y en el otro lado es una sí. Sheila que no es ni la no es una no es ni sombra ni luz de lo de la otra así es bien le agradecemos, por supuesto, a ustedes, doctor Ocalvo. Muchísimas gracias. Ay, gracias ¿Dónde, por la lo, ¿Dónde lo podemos ubicar? Bueno, me, busquen, me pueden ver en la Clínica de Luz o en Arte y Ciencia Quirúrgica en, al frente del Jockey Plaza. Muchas gracias, doctor. Y gracias también a ustedes, chicos, a los hermanos. ¿Dónde nos vemos ¿verdad? siempre, ¿Dónde? chicos? Muchísimas gracias por la invitación. Y como ya saben, nos encuentran en Berlín 871 Miraflores. Está en la lectura de la cuadra 9 de la Avenida Pardo. Los mejores cambios, únicos cambios de, hechos de manera personalizada. Junto a nuestro maravilloso staff Or, Osnar y Slander. Un beso a todos y gracias al público que siempre está ahí. TikTok, Instagram y Facebook. Ya saben, nuestras redes sociales, arroba besosalón. Perfecto, gracias. muchísimas gracias. Vamos ahora.